Flor de la V le cortó el rostro a Vicky Cipollitaquis cuando le hizo una pregunta incómoda. Florencia de la V fue una de las, las actrices que se proclamó a favor de la ley de despenalización del aborto, que este miércoles recibió media sanción en el Congreso, y ahora será tratado en el Senado. La conductora de Flor de Tarde. Una de las flamantes invitadas de Mirtha y por supuesto se refirió a la histórica sesión de diputados que finalmente logró aprobar la media sanción con una diferencia muy ajustada de votos. Una vez más, Flor alzó su voz para dar su opinión sobre el tema, y aseguró que la siente una lucha personal, volviendo a referirse a la muerte de su madre quien habría muerto como consecuencia de un aborto clandestino, según reveló la panelista de LAM. Entonces, Vicky Cicolitaquis que estaba también en la mesa de Mirta, le hizo una consulta, al escuchar su testimonio personal con respecto al tema. ¿Flor te puedo hacer una pregunta?, ¿Vos sabés por qué tu mamá abortó? Indagó Vicky. El interrogante de la griega generó un ambiente de tensión en el programa e incomodó a Flor de la B, quien respondió rápidamente: Sí, pero no lo voy a contar. Ah, está bien, cerró la bebé. En medio de un cruce de opiniones entre todos los presentes, Sipol que reapareció en la televisión luego de anunciar su embarazo, se sintió sensibilizada por el debate. Me recuesta escuchar esa palabra por el bebé que llevo en la panza. Sé que hay gente que pasa por cosas traumáticas y le deseo lo mejor. Pero la verdad es que hablar tan liberal de aborto y más teniendo un bebé en la panza, no quiero que nadie sufra ni muera, reconoció.